Estamos ahora con Rodolfo Alterar, ex intendente de la localidad de Salada, militante y referente del partido justicialista de la misma localidad, para hablar respecto a la reunión, el encuentro que se está realizando hoy aquí en Salada. Buenos días, Rodolfo, y gracias por recibirnos. Hola, buenos días, gracias a ustedes por, por esta entrevista. Sí, hoy un día especial para acá, para nosotros, para los saladeños, eh, se tomó la posta de de reencontrarnos con, con los militantes, con los dirigentes, de, también de otras localidades. Queremos volver nuevamente a, a trabajar y, y compartir este espacio del justicialismo que, que, que siempre lo tuvimos acá en la ciudad de Salada, del año 2005 lo tuvimos. Lamentablemente el año el año pasado lo perdimos y bueno, estamos nosotros de acá de Salada trabajando con mucha fuerza y muchas ganas para poder volver nuevamente dentro de tres años a ser gobierno. Y eso es lo que nos llevó, digamos, a, a convocarle a todos los, los referentes, militantes, también de otras localidades, para, para que puedan estar presentes hoy acá en Salada, a compartir una, una mañana grata con todos nosotros y ese fue el objetivo de esta convocatoria. Bueno, y en este sentido, ¿cómo fue también la respuesta a la convocatoria? ¿Cómo ve entonces la presencia o la llegada hasta ahora de los referentes? Sí, están llegando, ustedes pueden observarlo, están llegando de otras localidades, también de acá de la ciudad de Saladas, que se limitó también a, a, la, a los militantes de acá de Saladas, y están llegando, están llegando y estamos esperando tener una buena convocatoria para, para poder este, dar inicio también a este encuentro, reencuentro. Que, que vamos a comenzar a, muy, muy pronto y, y lo que estamos ya te digo buscando es desde el Partido Justicialista, acá de Salada eh, ver la forma de que en el, en el 2025 podamos recuperar nuevamente Salada y por supuesto mantener el gobierno nacional en el, las elecciones del 2023, mantener el gobierno nacional y también vamos a tener elecciones acá a, a legisladores, a concejales locales que tenemos también que tener un buen resultado, son tres, tres bancas a las que se nos van el año que viene y tenemos que tenemos que mantener esas bancas. En este sentido, entonces, el marco de esta reunión tiene que ver con las próximas elecciones, con el armado del partido justicialista y del frente de todo, ¿no? Sí, por pues ese es uno de los principales objetivos y y sobre todo de volver a, volver a encontrarnos con, con muchos referentes, eh, de otras localidades del interior que, que también, este, están pasando la misma situación que la nuestra y todos estamos buscando reinsertarnos nuevamente en la, a nivel político para poder, este, trabajar el año que viene en las elecciones nacionales y, y por supuesto un 2025 donde va a estar las contiendas provinciales, el goberne, la, la del Ejecutivo, la del Gobernador y, por supuesto, también acá en Salada, la del Intendente. ¿Qué nos puede decir respecto de las últimas eh, reuniones que viene realizando el Partido Justicialista con, eh, con referentes, también con dirigentes de lo que es el Gobierno Nacional, eh, también referentes locales? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted y qué nos puede decir al respecto de las reuniones que lleva adelante el Partido Justicialista en los últimos días? Muy importante, muy importante. Eso también significa, y nos da la pauta, de que el Gobierno Nacional está presente ...en la provincia de Corrientes, eh, esta semana estuvo el Ministro del, inter del Interior, estuvimos con, también estuvimos nosotros compartiendo con él esa reunión, esa grata reunión... Eh, ...con el compañero Aguado de Pedro, eh, muy interesante también para nosotros y que el acompañamiento del Gobierno na Nacional a través de los distintos ministerios a nosotros nos da un fortalecimiento... Que, que necesitamos, el Partido Justicialista Correntino necesita, digamos, para fortalecernos y, y, y buscar un, un buen resultado electoral en las elecciones del 2023. Por último, Rodolfo, entonces consultarle eh, de cara, sabemos que todavía quedan todavía las reuniones para poder acordar los distintos, las distintas elecciones, entonces los distintos cargos, pero ¿cómo se ve usted de cara al 2023? ¿Cree que se va, va a poder ser posible obtener una banca? ¿Cómo se ve usted en el Senado, en la legislatura? ¿Cómo se ve usted? Mira, en ese en ese sentido todavía nosotros, vamos a ser sinceros, todavía nosotros no nos no, no, no, no pusimos a analizar esas situaciones. Lo más importante para nosotros es buscar la forma de fortalecer el partido a nivel provincial y bueno, después ya se verá la forma en que se puedan estar, digamos, eh, candidateando a las personas. Eso para nosotros no es tan importante como el fortalecimiento del partido. Sin el partido no nos vamos a ningún lado. Muchísimas gracias. No, por favor, le agradecido soy yo y, y esperamos que esta reunión sea para todo el para todo el Frente de Todos, porque no solamente el Partido Justicialista está acá presente, sino también están presentes eh, partidos del Frente de Todos que, que que formamos parte y que que queremos fortalecernos para para tener un un buen resultado el año que viene. Gracias.